Lo que está pidiendo Putin es la capitulación de Ucrania. Ni más ni menos, porque cuando dice, eh, Darinka, qué es lo que las exigencias de Rusia son las siguientes. La primera que ellos piden es que Crimea sea reconocida como parte integrante de la Federación Rusa. Primera condición. La segunda condición que están exigiendo es la desnazificación del gobierno. Esto significa la renuncia del presidente. La tercera condición es la desmilitarización de Ucrania. Esa es la tercera línea que están colocando para que Rusia entienda que por lo menos está avanzando. Y una cuarta es esto: este estado neutro, que lo hemos de entender como que digan, yo no quiero tener relaciones con nadie. En esas condiciones, es casi, le están exigiendo una capitulación a Ucrania. Esto no es una negociación. Con esos temas en la mesa, va a ser muy difícil que el día de mañana, en esta tercera ronda de conversaciones, se pueda avanzar. ¿Quién? Va a reconocer Crimea. Sí, lo que está haciendo Ucrania es pedirle a Putin que le devuelva a Crimea, que fue anexionada el año 2014. Pedirle la salida del gobierno es con qué gobierno es que Putin quiere negociar, con cuál de esos gobiernos. La otra situación que está pidiendo es la desmilitarización de Ucrania. Muy difícil lo que está ocurriendo, son condiciones casi incumplibles casi inaceptable por parte de Ucrania y lo que esto está conduciendo será a un próximo fracaso de las conversaciones el día de mañana.